con ese mismo caso y es que muere youtuber que negaba el COVID-19 resulta que esta chica, la youtuber dominicana Nelsie Michael de 44 años más conocida como Bellísima 1 y que residía en Alemania con su familia falleció en un hospital de Santiago de los Caballeros por complicaciones del COVID-19 según reportan varios medios, Nelcy, quien tenía más de 160 mil suscriptores, se contagió del virus durante un viaje desde Alemania a la República Dominicana, a donde acudió a comienzos de junio tras muchos años de no visitar su país para resolver asuntos personales tras la muerte de su padre, quien falleció hace tres meses. La youtuber en el último año se definió como negacionista del coronavirus. Y así lo iba mostrando en los videos de 2020 y 2021 en los que afirmaba que todo se trataba del nuevo orden mundial y hablaba en contra de la vacuna. Que coja orden mundial ahí, ahí sí le llegó a ella. E pasó eso también con una, una Instagram brasileña. Que ella murió, ella fue una también de las primeras que incentivó a la gente a no creer sobre todo del COVID, y ella también murió a causa del COVID. Murió en un hospital, no pudieron ni respirar, una mujer obesa, así tú me entiendes. Y era de las primeras que posteaba y decía que, que esto era una falsedad, que nadie creyera esto. Entonces vemos como, como el calma se está llevando a la gente que al principio no creyó. ¿eh? Saludos. Saludo, saludo. Está apagado. Señores, lo que vemos con este tipo de personas es que Dios hace un, un ejemplo y lamentamos lo, lo, lo de esta joven, pero ella no creía en, en el COVID y mire, y mire lo que pasa. Hay un video de ella hablando contra la vacuna y si el máster lo pone, un video de ella hablando de, de, de, de la vacuna, si ah, tiene el audio. Sí. Oigan, y yo leyendo esa lista dije, oh, en serio, ellos quieren cuidar y, esto es una pincelada mía, aparte de la información que le estoy dando. ellos quieren cuidar y proteger a la gente muy mayor, cuántos años más le quede, a la gente muy mayor, a la gente que está en la calle, tan, tan preocupados están por ellos, que viven en la calle, pero para pincharlo, sí que están preocupados por ellos, para que sean los primeros con ellos de gente. Y los que están enfermos, o sea, estos grupos que son personas normalmente que para el Estado son una ¿sí? son una carga, a ellos entonces lo van a tratar primero. Que no sé, pero imagínate y deduzca usted, si a usted le parece eso lógico, a mí no. Bueno, seguimos. Lo dejo a de disposición suya. Eh, yo, por supuesto, no me la voy a poner, como es también opcional, pues por supuesto que sí. Pues entonces, eh, pues eh, no, yo se la regalo a cualquier otra persona que, la, que, la, que, la, que piense que la necesite. Señores, ahí está eh, lo, lo que hablamos, la gente inventándose cosas. Mira cómo esta YouTube, eh, youtuber, ¿verdad? Muere sí. y negaba. Entonces yo quisiera verle un video de ella en el hospital. En Hay que la, la ignorancia como el DJ de ayer. Que Ajá. no saben, no, yo no sé si no ve, No, ella no, que son YouTuber, Ella no veía, o sea, lo que estaba pasando. La gente, como la sacaban en España, en Italia, en todos esos sitios. Para tú tener esa ignorancia tan grande, la gente, yo no me lo voy a poner. Entonces, con... la gente que la sigue, ella no se la pone y no me va a poner, porque la gente que vive ser fan adictivo, que dice, no, si sé, ella dice que no, no, pues no, y no se la pone. Siendo influencer, sabiendo la situación mundial, que no fue aquí en el país, que no lo inventan, eh. Es mundial, usted tiene que ser un portavoz para que la gente se cuide. ¿Eh? Tiene que ser un portavoz, mira, con tantos seguidores, y mira lo que ella expresaba. ¿Y qué pasó? Murió del COVID. Si se hubiese vacunado, ¿qué pasa? No entra en gravedad. No es que no le va a dar... Sino que no entra en gravedad No entra en gravedad Y ella sabiendo que tenía condiciones Me dicen por ahí que tenía condiciones de salud riesgosas Ella sabiéndolo Aún así se negaba y negaba lo que era el COVID Porque recordemos que este, el COVID-19 Afecta a las personas que tienen riesgo de salud Sí, complicaciones ¿no? Ajá, y ese tipo de cosas Entonces ella aún así no creía Y eso tiene que servir de lesión a las personas Que son ignorantes, que no creen en la vacuna Ni creen en el COVID Que al final del día le da el COVID y se lo lleva no, no, no, no, sí. no, no que, eso, eso ahí, claro. eso tiene que ser una lección para la persona de no estarse, de, de, dejar de estarse llevando de gente así ignorante, que lo que están hablando es basura, y al final del día no tienen, no tienen nada de base que, que, que represente lo que ellos dicen. Cuando cuando se enteraron me imagino que se sorprendieron claro. que ella se haya muerto de COVID, eh, vámonos a una pausa y retornamos en breve.